嗯嗯 <slash> están todos a su espacio semanal de la cerdez con su amigo el gurú de la lonja eh, un canal diseñado para ustedes donde el que disfruta de momento soy yo y nos encontramos en eh, las crepas las famosísimas crepas de Coyoacán aquí ubicadas muy cerca de eh, la cantina La Guadalupana vamos a probar un poquito acerca de la especialidad en lo que consiste cuál es ese especial diferenciador y por qué nos llamó la atención a nosotros vale acompáñenme a ver qué es lo que hacemos aquí Pues estamos aquí ya con mi amigo Daniel eh, Daniel, cuéntanos un poquito acerca de tus crepas ¿Cuál es el especial diferenciador, tu menú, acerca de... ¿Eh? Eh, veo que ya están haciendo las crepas cuéntanos un poquito Ok, mira lo que nos diferencia es que tenemos una masa exquisita hecha a base de no es solo de harina de trigo como las demás sino tiene una mezcla de granos que la hace más rica y especial este tiene un crunch nuestra masa y la este pues nuestras especialidades son las crepas frutales y ahorita las crepas con sus chocolates favoritos entonces les encanta la gente entonces vienen y pueden pedir una crepa frutal y con extra de chocolates, o tenemos algunas especialidades ya elaboradas que son este, las que más nos pide la gente, las tenemos en nuestro menú, tenemos crepas dulces y saladas, tenemos desde pepperoni salami, jamón, hasta carnes frías, tres quesos, y este, utilizamos productos españoles para las crepas saladas, entonces, Bellísimo. están muy buenas. Oh, excelente, viendo en redes sociales estaba viendo que tú haces crepas con chocolates, con mis chocolates favoritos, sí. Kit todo, toda la variedad de Kinder, sí. Nutella, Uf, riquísimo, riquísimo. Sí, Cuéntame sí. acerca de esas crepas. Pues esas surgieron por este pues antojo de los chavos y todos se las empezamos a hacer. Okay. Luego la gente veía cuando las preparábamos y pues decidimos meterlas. Y han sido un boom, la verdad, a la gente le han encantado y este... No, desde que las empezamos han sido todo un éxito, se venden como pan caliente. Excelente, ¿no? Pues perfecto. Sí, sí. Pues no se diga más, señores, vamos a probar esas deliciosas crepas aquí claro. en Coyoacán, las crepas de Coyoacán. A ver qué nos parece. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bien, Brenda. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Oye, pues Vengo ya a hacer mi pedido, ya me estuvieron comentando un poquito acerca de lo que se trata todo esto. Y vaya, quiero ya mi pedido. Me encantaría probar esa de tres chocolates deliciosa que dicen <risa> con su Kit Kat, con su Kinder bueno, con su Nutella, con todo completísimo, pero especial para el gurú de la lonja, por favor, okay. Brenda. <risa> sí. ¿Vale? Lleva base de Filadelfia, fresas Nutella, chispas de crunch, kinder bueno y el extra de Kit Kat, que es el chocolate nuevo. Riquísimo, riquísimo. Brenda, por favor, necesito, necesito urgentemente mi pedido. Let's <laughs> go. <laughs> Fans. Ya tenemos aquí la delicia de tres chocolates Vamos a probar el crunch de esta masa En efecto, y como nos dijo nuestro amigo Daniel Tiene un delicioso crunch Uf, oh, Buenísimo Vean, fresitas Los chocolates se me están derritiendo Tengo que empezar a comérmelos. Este es un pedazo de Kit Kat Señores, en efecto, se acaban de ganar mi corazón. Esas bellas mujeres que preparan estas crepas. Veo mm. nada más que delicia. Definitivamente el gurú de la lonja, mis queridos lonja fans. Mm. Riquísimo. Tienen que venir a probar. No mm. me mis comentarios. Con mi cara lo puedo decir todo. Está deliciosa. Mm. Riquísima. De verdad esta crepa no se puede comer así por partes. Sino yo creo que irla desmenuzando poco a poco porque no le puedo dar así una buena tajada. Mm. De lo deliciosa y exquisita que está. De verdad señores, se la recomiendo. Su amigo, el gurú de la lonja. delicioso, mm. Delicioso. De Tienes unas gracias crepas deliciosas, un maravilloso <ríe> equipo de trabajo, okay. chicas bellísimas y deliciosa la comida que me prepararon. ¿eh? Buenísimo, <ríe> muchas gracias, Daniel. Ya por último, para despedirnos, dinos un poquito acerca de tu dirección, tus horarios, redes sociales. Si tienes, okay, eh, perfecto. bueno, pues estamos en la calle de Caballo Calco entre Higuera y Miguel Hidalgo, en el centro de coyuacán a un costado de la iglesia, exactamente enfrente de la cantina La Guadalupana, que pues, todo el mundo la conoce, está muy bonito. Y pues este, denos like en Facebook y vénganos a visitar. Estamos como Las Crepas de Coyoacán en Facebook. No, se si ponen Las Crepas de Coyoacán les aparece luego, luego. Las redes sociales. Lugar acreditado por el gurú de la lonja, señores. Okay. <risa> Mi buen Dani, muchísimo gusto. Gracias. <risa> Queridísimos Gurufans, esta fue la cerdez de esta semana, disfrútenla y atórenle a placer, les agradecemos sus likes y suscripciones, síganos en las redes sociales del Insurgente Noticias, pero sobre todo, todo, todo, el Facebook del Gurú de la Lonja, ya que es un canal para ustedes, y bueno, esperamos sus recomendaciones para futuros lugares, sus comentarios, ver qué nos parece, y sobre todo, coman, pero no se limiten, nos vemos el próximo viernes en el canal más lonjudo de la red, el Gurú de la Lonja, señores, hasta entonces Gurufans. Y recuerden, besos a los gordos.